La Facultad de Ciencias Económicas de la UNER tiene más de 50 años de trayectoria, ofreciendo una variada propuesta académica. Carreras de pregrado, licenciatura y propuestas de posgrado forman profesionales de calidad en los ámbitos de la economía, la contabilidad, gestión de organizaciones y capital humano. Profesionales capacitados para interpretar, investigar e intervenir en el mundo público, privado y empresarial de la región y el mundo, con carreras pensadas para una formación continua, interrelacionada e integral de quienes pasen por la institución. Además, la Facultad lleva adelante diversas actividades de extensión, jornadas de capacitación, formación de emprendedores y cursos de idioma, a la vez que promueve proyectos de investigación de gran impacto en la comunidad. Esto se complementa con la formación académica de nuestros estudiantes, brindando herramientas claves como institución innovadora y de excelencia en la formación integral y el desarrollo de conocimiento científico orientado al desarrollo económico, social y cultural. Los sistemas de becas de formación, pasantías y prácticas profesionales acercan al estudiantado al mundo laboral y de desempeño profesional. Con el objetivo de fomentar el intercambio académico y cultural, Nuestra Casa realiza programas de movilidad internacional para estudiantes y docentes. Así también el comedor universitario, que ofrece un menú variado, nutritivo y a precio accesible. Una biblioteca completa salas de estudios silenciosas y parlantes y gabinetes de informática. Las actividades deportivas y la participación en actividades culturales son promovidas por nuestra casa, pensándonos de manera integral y dinámica. Construimos nuestros valores institucionales sobre la base de la solidaridad, el compromiso, la excelencia, la ética, el respeto y la inclusión. Facultad de Ciencias Económicas, más de 50 años formando profesionales de excelencia.